Buenas tardes, mi nombre es Leymar Marariza, pertenezco al CIPA número 2 y en el día de hoy vamos a hablar del módulo evaluación en la educación física. Para esta oportunidad hablaremos de la clasificación de las pruebas. Eh, dentro de esta clasificación de las pruebas existen tres grandes áreas que son condición física, habilidades motrices y habilidades deportivas. Nosotros en esta oportunidad hacemos hincapié en las condiciones físicas. El ser humano, el individuo, posee lo que es fuerza, velocidad y flexibilidad. Nosotros vamos a desarrollar un test en el cual eh, analizaremos la velocidad de desplazamiento de un individuo. Eh, vamos a hacer, mis compañeros van a desarrollar tres actividades en las cuales les van a explicar los materiales, les van a hacer la demostración y les van a explicar el objetivo de cada prueba, eh, los cuales se pueden aplicar dentro de una institución educativa o también posteriormente dentro de clubes deportivos. Eh, sin más, lo dejo con mi compañero. Muy buenas tardes. En estos momentos eh, nos dirigimos a hacer una clase en donde se va a estar viendo tomando la velocidad. El objetivo es este, la velocidad de desplazamiento y la velocidad de reacción que puede tener una niña de 9 años, un niño de 12 años y un adulto de 34 años, entonces estamos en una pista que tiene 10 metros y 15 metros, el cual está señalada con unos conos, entonces vamos a comenzar la carrera. Y tres. 15 metros 1, 2 y 3 Prueba de 15 metros Prueba de 15 metros Una persona de 34 años sobre lo que es un test de velocidad el test que yo le voy a hablar trata de 10 por 5 metros el objetivo medir la velocidad de desplazamiento y agilidad deportiva dale desarrollo partiendo de una distancia de 10 metros por dos líneas paralelas el deportista debe hacer 5 recorridos y 10 vueltas, entre ellos en el menor tiempo posible. Para hacer este ejercicio se necesita estirar y calentar, y todo eso. Primero se va a correr de la mitad del cono hasta el inicio, hay 5 metros. Voy a empezar yo y después mi, mi mamá ve, continúa. Hay que estar conómetro para saber cuánta distancia, cuánto me demora. 1 2 3 4 5 Bueno, en este caso Yo me comé 20 segundos Ahora, la evaluación no Ya Ya 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en este caso mi sí. mamá se demoró 21 segundos. Está nada mal. Le gané por 1 segundo. Ahora llena la de la de diez metros voy a empezar el chispazo en este caso a quizá yo me demoré 34 segundos ahora le toca a mi mamá no. No. Rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. 4 dale, dale, dale, dale, dale. Cinco. De verdad. Bueno, aquí dice que mi amago río 34 sacos. No? Dice que lo mismo según el cronómetro. No sé, alguien entonces le decís Bueno, será todo, muchas gracias. Mi nombre es Julián Izaza, estudiante de la Universidad de Pamplona. Estoy en quinto semestre y vengo a realizarles unos ejercicios que los cuales vamos a estar utilizando unos materiales didácticos como lo son el cono, el cronómetro y un pito. Y mi persona que va a estar ejecutándoles tres ejercicios basados en el desplazamiento de cada individuo y vamos a estar realizando un test de velocidad